Les traemos una reseña del video de la conferencia del coronel Pedro Baños, Así se domina el mundo, en el AI Festival 2019. El AI Festival es uno de los festivales más reconocidos sobre literatura y cultura, y en esta ocasión en Cartagena han invitado a una persona que es bastante importante, que se le intentó asesinar a socialmente, que es cuando a través de muy mala prensa inventa rumores cerca de ti porque él estaba siendo recomendado para ser un importante estratega en el gobierno español y sin embargo después de ese intento ahora es uno de los de los autores más famosos en geoestrategia vamos a poner aquí un pedacito auténtico poder saltando y vulnerando sistemáticamente toda la legalidad y eso es como digo, es, es lo que no nos cuenta de esa manera. Porque ¿qué, qué, ¿qué pasa con el caso? ¿Qué es lo que hay de verdad detrás? Claro, lo que hay detrás es, es muy sencillo. Es la gran pelea, la gran pelea geopolítica y geoeconómica que hay actualmente entre dos monstruos, entre China y Estados Unidos. Y justamente es de lo que habla gran parte del video, también habla sobre la crisis de Venezuela. Lo recomendamos ampliamente. En la parte de Venezuela dice, hay que, hay que actuar con prudencia, pues de lo contrario va a haber algún tipo de enfrentamiento que va a costar sangre. Si nos precipitamos, a lo mejor es lo que estamos, es dando tiempo a los líderes a que reflexionen. Hay que dejar siempre al enemigo una puerta para que pueda huir con dignidad. Y pues bueno, eh, también habla acerca de de cómo China se quiere convertir en el espía del mundo y nos explica cómo funciona realmente el, el equilibrio de los poderes a nivel mundial. Por ejemplo, en esta conferencia que se da en Colombia, les dice que ver aisladamente el conflicto en Venezuela es ser un tanto eh, inocentes, porque el, el conflicto, si está ahí una guerra en Venezuela o si hay una intervención, pues va a afectar definitivamente a Colombia. Y bueno, pues aquí les recomendamos esta conferencia, les recomendamos su libro que se llama Así se domina el mundo, que es uno de los más vendidos en España. Es, super, es totalmente recomendable, se los, ya hemos leído una parte. Y también tiene otro libro que se llama El dominio mundial. Eh, tanto el video y tanto los libros se encontrarán los links ahí en, en este video. Y muchas gracias por por verlo y también gracias por el apoyo en, el, en, el, en la reciente andanada de ataques que estuvimos recibiendo. Afortunadamente ya todo se aclaró y gracias de nuevo por seguirnos en todos estos 11 años.